Este es un programa realizado por una institución sin fines de lucro. Mosis TV, un encuentro con la sabiduría. del curso, que lo que nosotros hacemos a través de este programa, que ya hemos dicho en otras oportunidades, y este curso que damos en esta parte del programa, es simplemente una introducción al curso de Gnosis, que normalmente se da en forma presencial en las distintas sedes, en los distintos lugares, y aquí en Desarrollos, en la calle Escuela 158 y en el Centro Cultural de la Estación, a la cual obviamente invitamos a todos los televidentes a acercarse o a informarse a través de los números que Bien, vamos directamente al tema de hoy, que lleva como el título luz calor y sonido. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar o cómo podemos introducirnos en el tema de la vamos. Bien, esta, hoy vamos a hablar de esas tres fuerzas, ¿no es cierto?, de luz, calor y sonido. Y para hacer un pequeño resumen de, de, como, de lo que es la luz. Uh -huh. en, en la naturaleza, nosotros podemos decir que eh, si damos un ejemplo de la naturaleza.. Una planta, por ejemplo, no puede vivir sin luz. Este, la luz la utiliza para generar su alimento en la fotosíntesis, ¿no? Correcto. Y eh, si vemos un ejemplo tonto cuando sacamos la pileta del los pincho que armamos en verano, este, después de haber estado unos cuantos meses eh, fuera de, de la exposición al sol, eh, la vegetación que queda abajo está muerta. Exacto, exacto, sí, sí, sí. ¿Sí? Y eso con relación a una de esas tres fuerzas, porque como nosotros hablamos de luz, calor y sonido como el título de esta conferencia, también hacemos relación que esas son tres fuerzas que se manifiestan en toda la creación, en toda la naturaleza, dando origen a la vida. Claro. ¿Sí? Sí. Es decir, y como vos bien decís, es decir, la luz es uno. ¿Y qué con relación a, al calor? Al calor, lo mismo eh, pasa, vamos a seguir con el ejemplo de la vegetación, ¿no? Eh, en los polos. Uh -huh. eh, Prácticamente el calor es mínimo, sabemos que la vegetación es casi nula. Correcto. Eh, hay animales de sangre fría como el cocodrilo que en algún momento del día tienen que salir a recibir el calor eh, del sol, más allá de que sean de sangre fría. Eh, en el cuerpo tenemos una temperatura corporal de aproximadamente 36 grados. Eh, en la naturaleza, en todo existe el calor para la expresión de la vida. ¿no? Claro, claro. Y qué interesante entonces, es decir, este, vamos viendo justamente esas tres fuerzas como expresión de la vida en toda la creación, en toda la naturaleza, y por último, como para hacer un, un, una introducción de esas tres fuerzas, tenemos el sonido, y, es decir, este, y uno dice, el sonido, ¿qué, ¿qué es el sonido? El sonido es, surge el sonido a través de la vibración, a través del movimiento del aire. Claro. y es decir, el sonido existe en toda la creación. Los antiguos hablaban, por ejemplo, del de la música de las esferas, refiriéndose a los planetas girando en torno al Sol, porque obviamente donde hay movimiento hay vibración y donde hay vibración hay sonido. Claro. Es decir, y uno dice, pero existe algo como algo estático, ¿no es cierto? Una, una mesa, una silla. Eso no tiene es sonido. Y no es así, porque incluso dentro de, de una cosa que nosotros podemos ver estática, una mesa, una silla, si nos vamos a la parte más pequeñas que son átomos y los átomos están compuestos por electrones que giran en torno a un núcleo entonces obviamente hay movimiento y hay sonido esas son las famosas notas claves que tienen cada cosa de la creación entonces ahí vemos los tres aspectos luz, calor y sonido presentes en toda la naturaleza como parte de la existencia de la vida ¿no? es decir, eso es hacer una introducción diciendo que el tema que estamos tocando en el día de hoy, introduciéndolo ¿no cierto? en este aspecto, tienen la particularidad que esas tres fuerzas son partes inherentes a la creación. Y si nos remitimos, por ejemplo, a la, a la historia de la humanidad, eh, o a la historia, es decir, la existencia, ¿no cierto? es cierto? Hay, hay un hecho muy concreto que las religiones nos eh, pueden marcar con relación a esas eh, esa tres fuerzas. Eh, ¿Qué nos puede decir eso, Gastón? Sí, si sí, nosotros eh, que tomamos en cuenta desde el punto de vista de la creación, así hablemos de cualquier tipo de, de corriente espiritual o religiosa, eh, cuando nosotros podemos decir que para que exista una creación necesitan estas tres fuerzas. Eh, desde el punto de vista de la religión si nosotros decimos que Dios manifestado, o sea, no se ha manifestado en una creación es porque esas tres fuerzas todavía no, no han generado alguna, algún tipo de, de vida ¿no? uh -huh. cuando Dios se manifiesta cuando esas tres fuerzas desde el punto de vista de la religión católica ese Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se juntan este, se forma una manifestación de vida en otras corrientes religiosas este, como en el hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva serían ese padre hijo Espíritu Santo. Uh -huh. eh, para los egipcios, Osiris, Isis, Aurus, también serían esas tres fuerzas que crean. Eh, y bueno, así en todas las corrientes religiosas y culturas eh, se han nombrado esas tres fuerzas que, que generan todo tipo de creación, ¿no? Claro, pues fíjate ahí qué interesante, esto nos lleva a una reflexión con relación a las distintas religiones y a las distintas este, eh, corrientes espirituales eh, en el hecho de que todas tienen principios inherentes eh, comunes, es decir, este, como vos bien decís, el cristianismo el padre y el espíritu santo y así, el hinduismo, el, los egipcios, el brahmanismo, si todos tienen una, una triada como un principio creador claro. eh, de la existencia. Es decir, esto nos lleva a la reflexión que quería llegar yo, y es que muchas veces vemos guerras, o, o este, discusiones, o grandes conflictos porque una religión, por la otra religión. Es decir, este, y si uno va al fondo de cada una de todas las religiones, todas tienen en principios de, de comunes. Claro. Lo único que cambian son las formas, cambian los nombres, pero todas son exactamente lo mismo. Alguien decía por ahí, un filósofo contemporáneo, que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la, de la divinidad. ¿Sí? Todas cumplen una función importante, que es unir al hombre con esa parte espiritual, con esa parte divinal. Sí. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, el hombre no entiende eso, la humanidad no entiende eso, y existen las famosas luchas religiosas, o las guerras religiosas, ¿no? que llevan obviamente a no entender lo que son las religiones en sí. Claro. ¿sí? Entonces, fíjate, estamos, estamos encarando un tema que es eh, ese principio creador de esas tres fuerzas. mira y te digo más, los antiguos este, indostanes le llamaban a, esa, a esas fuerzas la ley del tres. ¿sí? Y le, tenía un nombre que se llamaba el sagrado Triatmancicano. ¿sí? Eso se llamaba famosa ley del tres que es el principio creador de todo lo que existe en el Universo. O sea, por eso es que todas las religiones o todos los libros sagrados hablan de una trícola. ¿sí? Entonces, fíjate qué interesante, es decir, volviendo a reiterar esas tres fuerzas, luz, calor y sonido, como lo denominamos nosotros en este tema, es decir, que son parte principal de todo lo creado, de todo lo que tiene vida, de todo lo que tiene existencia. ¿sí? Ahora, fíjate que mmm, uno puede llegar a entender el, el concepto de que, para como vos bien lo dijiste, para que exista vida se necesita de la luz y del calor, ¿sí? eh, Pero hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, que es el del sonido, ¿sí? Es decir, porque eso nos lleva a hacer una, una reflexión o un análisis muy completo con relación al sonido. El sonido forma parte importante de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia. Eh, ¿Cómo podemos, podemos introducirnos en ese tema? Para... Sí, como decías vos, este, el sonido es vibración. Uh -huh. Y más allá de que nosotros tenemos un rango auditivo, podemos sentir en ese rango de Hertz, existen vibraciones que no las oímos, uh -huh. pero que nos afectan. Uh -huh. O sea, y, y los sonidos que están por encima de ese rango son ultrasonidos y por debajo son infrasonidos. Este, esas vibraciones, como nosotros sabemos que existe un silbato para perros, sí. donde sabemos que le hace mal al perro a ciertos sonidos, bueno, ese el silbato ellos lo oyen y nosotros no. Uh -huh. Esas vibraciones a nosotros nos afectan, aunque no las podemos oír. Eh, así como nos afectan esas que no oímos, nos afectan también las que oímos. Claro. Eh, hay que tener en cuenta, si comparamos, por ejemplo, un pedido de hacer el favor de alcanzarme ese plato eh, la diferencia que tiene ese sonido con el eh, me trae el plato claro, claro, claro sí, sí, sí, sí. sí. la intención que está dentro de un, de un sonido como la voz ¿no es cierto? claro, la vibración de, de, de nuestra palabra claro eh, eso nos lleva también a, a, a introducirnos mucho en el, en el conocer verdaderamente como el verbo, nuestro verbo es decir, que es capaz de cristalizar claro. cosas positivas y también cosas negativas claro. mira ahí, ahí tenemos otro aspecto importante que si uno nos, nos remitimos a los libros sagrados dice la biblia por ejemplo que, que más conocemos nosotros porque es más cercano a nosotros la mayoría somos cristianos es decir este, dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y a través de ese verbo se fue creando todo. Fíjate que incluso en los libros sagrados hablan del verbo creador, claro el, sí. sonido, como creación, el ¿no? sonido como creación. Y eso nos, nos lleva a entender muchos aspectos de, lo que los, eh, de las distintas prácticas esotéricas que tienen que ver con los llamadas sí la utilización del sonido para producir efectos reales y concretos no solamente en la parte física bidimensional sino también en la parte energética interna claro, ¿no? sí. el mantra, como decís vos significa a la hora de poder claro. y uno ejerciendo digamos sonidos con, con la voz puede generar eh, armonizar esa parte energética de la cual vos hablas este, los chakras uh -huh. conocidos por todo el mundo que son vórtices energéticos que tenemos en nuestro, en nuestro organismo, digamos, en, en otras dimensiones, ¿no? que no se pueden palpar en el físico, pero sí que existen este, en nuestra parte energética y a través de, de la mantraización podemos armonizar nuestro, nuestros estados psicológicos, físicos eh, y espirituales. ¿no? Correcto. Cuando nosotros hablamos de mantraización y como vos bien decís eh, que son palabras de poder, es decir, este, uno del más común, o el más que, que la humanidad conoce o que la gente conoce es el mandrán HOMO. Sí. Es decir, este, ese mandrán, es este, como muchos otros mantras, tienen esa particularidad ¿no? de cristalizar cosas en lo interno, en la parte energética. Y si, uno, si nos seguimos remitiendo al sonido, y, y qué interesante porque esto nos lleva a, a muchas reflexiones, a muchos análisis, el sonido, como decíamos, es, eh, es, es la consecuencia de un movimiento del aire a través de una vibración y eso, es decir, cristaliza cosas. ¿Mm? Ya hay muchas experiencias o experimentos científicos, ¿sí? Vos recién hace un rato me hablabas de, de un científico japonés, yo no recuerdo bien el nombre... El Creo que es Masur moto. Ah, sí, exacto. Ese científico este, experimentó con las partículas de, del agua, congeló y expuso esas, esas este, partículas a, a distintos sonidos y a distintas frases, ¿no? entre ellas, eh, por ejemplo, eh, te odio o te amo. Uh -huh. Y vistas por el microscopio eh, podían ver este, la modificación desde el punto de vista estético de la partícula, eh, la que estaba expuesta a te amo en una imagen muy hermosa de la partícula. Con muy linda de la molécula de este hielo uh -huh. y la expuesta al, a la frase odio como una especie de deformación muy fea uh -huh. ¿no? con colores oscuros. Interesante, ¿no? porque incluso esto nos lleva también a reflexionar sobre los distintos sonidos a partir de la música, cómo la música interfiere, o mejor dicho, eh, eh, eh, se produce en, en, en, en quien escucha una música determinados estados psicológicos, emocionales, es decir, porque eso es, decir, es verdaderamente cómo el sonido influye en nosotros sí. claro, desde muchos puntos de vista ¿sí? Sí. y lo que eso las experiencias, los experimentos que se hacen a través de producir sonidos eh, y ver el resultado en la parte física es realmente concreto y es este, real, ¿no? Es decir, hay experiencias. ¿sí? Si podemos, vamos a pasar en algún momentito un, un documental ejemplificando eso. Es decir, y lo otro es cómo el sonido también incide verdaderamente en nuestros estados psicológicos y emocionales. Y eso es la música. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un estado es lo, negativo, emocionalmente desequilibrados y tenemos que ponernos una música alegre, una música que nos levante? que nos ayude a tener otro estado, o al revés, por ahí estamos, es decir, muy eufóricos y, y podemos, si ponemos una música más calmada nos ayuda a tranquilizarnos. Es decir, es interesante eso, eso es, un, es algo que se estudia e incluso que se, hay carreras como las llamadas de música o musicoterapia, que es este, la utilización del sonido a través de la música para producir determinados estados eh, armoniosos es que nos ayuden a explicar nuestra, nuestra vida, ¿no es cierto? Así que... pero decidimos bueno pasarlo en este programa en el día de hoy es eh, introducirnos un poco en el conocimiento de los eh, chakras ¿Sí? ¿Qué o sea ¿qué son los chakras los chakras tenemos que decir que son vórtices energéticos ¿no? uh -huh. eh, eh, discos por así decirlo ruedas eh, energéticas en nosotros que están en, en nuestro cuerpo astral en la quinta dimensión eh, y tiene que ver con, con una parte energética que muchas veces está desequilibrada, en nosotros la energía no fluye como corresponde. Eh, hoy ya es un tema muy conocido eh, en nuestra sociedad, donde mucha gente practica, mucha gente ha escuchado hablar y hoy proponemos este, una práctica para armonizar esos, esos chakras a través del sonido. Correcto. Eh, como para poder mm, introducirnos un poquito más en los atrás y, y ver eh, algunos aspectos interesantes, como vos bien decís, eh, es decir, este, son centros energéticos donde circulan energías, vórtices, y que incluso los tenemos en todo el cuerpo. Claro. ¿Sí? Porque uno de los de las terapias muy utilizadas es la famosa acupuntura o acropuntura o digitopuntura, claro. Que lo que hacen es manejar determinados lugares por donde circulan energías en nuestro organismo, claro. ¿cierto? Y eso es lo que ayuda. Pero también justamente la utilización de los, de los mantras, determinado tipo de mantra, como vos decís, y si nos vamos a introducir ahora en, en el tema, nos permiten a nosotros hacer que esos chakras empiecen a tener ciertos movimientos, cierta circulación, para que esas energías puedan fluir por allí e incluso eh, cuando hablamos de los chakras, y vamos a referirnos ahora, creo que a los fundamentales, sí. ¿sí? a los famosos siete chakras fundamentales, que es decir, tienen una particularidad. Dice que cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene eh, cinco sentidos que ya conocemos, pero también se sabe que el desarrollo de esos chakras nos permite a nosotros eh, recuperar sentidos eh, atrofiados u ocultos, que son naturales, son parte de nosotros, pero que lamentablemente están eh, perdidos. ¿sí? Y esos son, por ejemplo, la famosa clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, el recordar nuestras vidas pasadas, la intuición y el salir conscientemente del astral. Eso sería, dice, que son de esas facultades que se recuperan cuando se empiezan a dar movimiento a esos chakras. ¿sí? Es decir, ¿querés explicarnos un poquito? bueno este cada chakra como decís vos tiene relación con una letra uh -huh. este son cinco vocales y dos consonantes nosotros les decimos las siete vocales uh -huh. este, y la mantralización de estos de estos mantras sería para hacer Correcta la práctica, uno debería tomar aire llenando toda la cavidad abdominal y luego la cavidad torácica Correcto. con una inspiración bien profunda uh -huh. y en la expiración uno va a pronunciar esa letra uh -huh. La letra i tiene la directa relación con el chakra este, del entrecejo uh -huh. y se pronuncia así Dale. Y Hasta eliminar todo el aire. Todo el aire. Todo, todo el aire. Y eso nos ayuda a nosotros a que ese chakra que se encuentra a la altura del entrecejo, es, el cabe Katakar que no, no es que esté en la parte física, ¿eh? no lo vamos a encontrar si hacemos un, allí, una gimnasia no, Si un cirujano nuestro cuerpo no va a encontrar. Está bien. en otra dimensión, en, en, una, en una quinta dimensión, en lo que nosotros denominamos, y ya lo vamos a ver más adelante, lo que es el cuerpo astral. Eh, ese chakra es el famoso.. Eh, tercer ojo del claro. el cual nos hablaba Rosan Rampa o qué sé yo, distintos eh, conocimientos este, orientales hablan de ese tercer ojo que es el que nos permite a nosotros desarrollar o despertar qué facultad. La clarividencia. La clarividencia, que claro. sería poder ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Exacto. Vos hablabas de que decir, existen los ultrasonidos y los infrasonidos, claro. pero también existe. El, el color infrarrojo o el color eh, ultravioleta. Claro. y Nosotros, nuestra capacidad de ver este, nuestros ojos físicos tienen un límite. Claro. Hay muchas muchos, eh, tonalidades de color que nosotros no vemos. Claro. Pero sí el desarrollo de ese tercer ojo se podría lograr eso. ¿eh? Sí, un pequeño desarrollo en algunas personas que han practicado y pueden ver el cuerpo vital. La o sea, aura. La aura, la famosa aura. Este, o sea, ese sería un pequeño desarrollo de, de, de, ese, de, ese, chat. de ese chat. Exacto. Que mmm, tiene esa particularidad, ¿no es cierto? Es decir, que uno va, tiene que practicar esto. ¿Y, y cómo, cómo se hace la práctica? O sea, más allá de lo que explicaste vos, la materialización en sí. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se recomienda para poder verdaderamente tener experiencia real con relación a eso? Lo más importante es la concentración. Correcto, correcto. ¿No? Este, tomar una postura en la que uno Uh -huh. y concentrarse en ese chakra, ¿no? ese vórtice energético, en este caso en el, del entrecejo, este, y poner toda la energía ahí, sin distraerse, ¿no? Uh -huh. eh, si uno pudiera eh, realizarlo eh, un tiempo importante del, del día, eh, va a ir notando ¿no? que, que, uh -huh. que la práctica O sea, perfecta. Nosotros podríamos ponernos eh, a ver este. 10 minutos a vocalizar es el mantra I sí. por día. Sí. ¿sí? Sí. Llevando la atención, bien concentrados, bien ubicados. Y eso poco a poco nos va a ayudar a ir. No quiere decir que el, el chakra se va a despertar, porque eso es una particularidad que solo es posible mediante determinado tipo de trabajos más completos. ¿sí? Que ya los vamos a ir viendo más adelante. Pero sí ese chakra va a empezar a tener cierto movimiento. ¿sí? Sí. Entonces esas energías van a circular y va a permitir. Es decir, esa posibilidad de ir despertando esa claridad. Claro. Si querés, pasamos a otro chakra y otra vocal. Eh, la letra E uh -huh. tiene relación este, con nuestro chakra laríngeo. Uh -huh. se encuentra en la laringe, a la altura de la laringe. Y como decíamos, bueno, se toma todo el aire profundamente y se pronuncia la, la letra E. Eh, hasta que uno saca todo el aire. Uh -huh. este, bueno, así con las demás chakras. Y ese, ese chakra nos permite a nosotros desarrollar la facultad, como decíamos, para seguir continuando ah, con la facultad de la claria audiencia. De claria audiencia ¿Y qué sería la claria audiencia? La claria audiencia sería escuchar sonidos, como veríamos hoy, que no están dentro del rango que normal que puede escuchar nuestros exacto. oídos físicos. ¿sí? Claro. Es decir, este. Claro. Dicen por allí, ¿no es cierto?, que el desarrollo de ese chakra nos permitiría escuchar las voces de los ángeles, ¿sí? Es decir, este, esos, esa posibilidad es, es mediante el desarrollo, mediante el despertar de ese chakra eh, que se encuentra a la altura de nuestra, eh, de nuestra garganta, ¿sí? claro. eh, Y bueno, y continuando, es decir, este, ya en, en otros chakras... Ah, otra cosa importante... Estos chakras también son conocidos como, eh, o sea, los dibujos, que incluso los vamos a poner en, en, en la pantalla, es decir, son denominadas eh, con pétalos de la flor de loto, ¿sí? De acuerdo al chakra tiene cantidad de pétalos, claro, es la sí. flor de loto, ¿sí? Eh, continuamos con otro chakra. El chakra cardíaco, la altura uh -huh. del corazón, uh -huh. este, se mantraliza la letra O, y tiene que ver con esas corazonadas, ¿no? con la intuición. Claro. Eh, Mantralizándolo a diario, este, uno va despertando algunos, eh, quizás es el mantra, es, el, es el, el, la facultad más común en las personas. Algunos suelen tener esas corazonadas, esa intuición un poquito más desarrollada que otros. Este, y bueno, vamos, vamos notando cómo, cómo ese chakra se va fortaleciendo y va haciendo nosotros que estemos más atentos a claro, eso claro porque bueno, qué interesante no porque la, la intuición o las corazonadas sí es, decir, es algo que uno muchas veces como vos bien lo decís nos ha sucedido a lo largo de nuestra vida pero siempre allí interviene la duda que, sí, que tiene que ver totalmente. con la mente es decir y dicen o sea si nos aparece esa intuición que dice va a pasar algo o va a pasar esto o está por suceder esto o va a venir fulano vulcano es decir, tenía una corazonada o la intuición, eso tiene que ver con ese chakra. Y resulta que viene la mente y dice, ah, hablando pavadas, ¿por qué? Es lo que, es lo que hace la mente, sí. nos entra la, la duda, ¿sí? es decir, te, y allí es donde nosotros, si podemos, si desarrollamos ese chakra, esas corazonadas, esa intuición, se van a ir dando cada vez más sí. seguido y nos van a permitir a nosotros eh, a veces no equivocar cosas de la vida, ¿no es cierto? Si tomamos Tenemos que tomar una decisión para hacer una u otra cosa. Y si le prestamos atención a la mente, seguramente nos confunde. Pero si le prestamos atención a la intuición, y que como decimos que está acá, tiene que ver con un chakra que se encuentra encuentro a la altura del corazón, lógicamente no nos vamos a equivocar. ¿Sí? Así que es muy importante la vocalización de la letra O para desarrollar esa intuición. ¿Qué? Continuando con los chakras. De arriba Continuando. Acá. Este, la letra U uh -huh. este, se encuentra a la altura del plexo solar, arriba del ombligo más o menos, uh -huh. eh, y tiene que ver con, este, si no me equivoco, el recuerdo de vidas pasadas. No, no, eh, no ahí no. Eh, eh, con, la, con la telepatía. Con la telepatía. Con la telepatía. Con la telepatía. Sí, sí, sí. Porque dicen que nuestro plexo, o sea, acá, en el, a la altura de lo que vos bien decís, dos dedos más o menos por sobre el ombligo, existe una, en la parte física existen unos centros nerviosos, donde confluyen muchos centros nerviosos, pero en la parte interna se encuentra ese chakra. Y, es decir, la telepatía es porque allí existe una especie de antena receptora y emisora. Fíjate que muchas veces nos pasa que nos recibimos una noticia eh, mala, fea, o a veces cosas buenas, e impactan donde impactan, impactan sí, en, es el centro, en el plexo. Muchas cosas entran por el plexo. Allí nosotros tenemos un centro es decir, este, emocional que muchas veces se desequilibra y entonces la letra U nos ayudaría a equilibrar esa emoción. Exacto. ¿Cómo se bueno, ya explicaste la vocalización, ¿no? tomando el aire. Tomamos el aire bien profundo y exhalamos hasta... El último poquito de aire, haciendo letra. La letra. exacto. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a despertar las famosas telepatía, o a recuperar esa facultad. Claro, adormecida. que eh, adormecida. Esa, esa, esa es, la, esa es la, la palabra. Nosotros tenemos muchas facultades adormecidas. El ser humano eh, dicen los libros sagrados, y volviendo a lo que decíamos en el tema de luz, calor y sonido, los libros sagrados hablan del hombre creado de imagen y semejanza de Dios. O sea que verdaderamente tenemos mucha potencialidad. Sí, sí, y más allá de la facultad de adormecidas, si uno practica, se da cuenta a veces que se armoniza uno desde el punto de vista emocional y psicológico. Y no nos vayamos tan lejos no, no, no. a la clarividencia. Sí. Sino que uno va a dar una práctica. Uh -huh. Yo le invito al televidente a que practique, en cualquier lado donde pueda estar cómodo, si sale a la naturaleza mejor, porque cuando respira el prana es eh, mucho más sano quizás en la naturaleza pero donde pueda, si sea en uh -huh. su casa, en el baño uh -huh. uh -huh. y que practique, que haga unas buenas vocalizaciones bien profundas y va a notar este, desde el punto de vista psicológico, emocional, anímico que se va a sentir mejor Correcto. correcto. invitamos a que practiquen que es, es fundamental. a donde la se nos invita ¿no? a, a no pretender grandes cosas sino a lograr pequeños Pequeños cambios claro. y pequeñas armonías en nosotros que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Sí, sí. Eh, vamos a continuar con los próximos... El próximo... La letra A Ajá. tiene que ver con el chakra de los pulmones. Ese sí. Y ahí sí tiene que ver con el recuerdo de las vidas pasadas. Exacto. Y eh, claro, uno dice recordar las vidas pasadas. Qué cosa, ¿no? Entonces, estaría buenísimo. Sí. Pero fíjense que muchas veces nos ayuda también ese chakra a tener una mejor memoria. Sí. Porque uno dice recordar nuestra vida pasada. No nos acordamos lo que hicimos ayer, no vamos a acordar nuestra vida pasada. Eso tiene que ver con un trabajo que uno tiene que ir haciendo sobre uno mismo. Pero el desarrollo de ese chakra o el despertar de ese chakra, o la motorización de la letra A nos ayudaría a mejorar nuestra memoria eh, física y también obviamente si uno va recuper recuperando esa memoria hacia atrás en algún momento puede lograr ese, ese recordar su vida pasada. Claro, ¿no? ah, sí, sí. Este, bueno, después sigue el chakra este, utero-prostático uh -huh. que se encuentra en los órganos sexuales tanto del hombre como de la mujer. Eh, la letra es la M uh -huh. y, eh, a Horacio. Sí, ese chakra tiene una particularidad muy importante en el sentido que nos ayuda a nosotros a, a, a despertar o a salir, mejor dicho, se dice conscientemente en cuerpo astral. Sí, bueno. Que obviamente es un tema de otro, sí. de otro. Sí, está para, para, para, para, para desarrollar eso. Claro. Y por último, el, el m vamos a aplicar ah, que, es el, que es un mm, esa ah, es la pronunciación de la, del, del chakra ut eh, uterino Exacto. Y eh, el último chakra que es el coxigio, que no. se encuentra en el coxi, en el huesito dulce, ese huesito que si nos golpeamos sí, duele mucho, sí. que es la punta de la columna vertebral. Sí. Este, se pronuncia y tiene que ver con el dominio de nuestro cuerpo físico. Correcto, correcto. Y una particularidad importante porque, ¿vieron? Ese es el sonido que hace la serpiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice que eh, incluso dentro del conocimiento esotérico que en nuestra columna vertebral, o mejor dicho, allí en el se encuentra una serpiente ígnea de los poderes, es decir, que se despierta y asciende por la columna vertebral, el famoso caduceo del mercurio de la medicina y un montón de cosas, que más adelante es motivo, como decíamos, de dos chakras de alguna manera marcan un aspecto importante del trabajo interno sobre uno mismo, que lo vamos a desarrollar más adelante ¿sí? claro. bueno Gastón eh, creo que más o menos redondeamos el tema del sonido y de los chakras así que nos vemos en la próxima, gracias bueno, gracias Adiós. Nosis TV un encuentro con la sabiduría espacio de publicidad renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles Trabajos de altura, colocación de turlo, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. Imprenta Eureka. Todo lo que usted necesita de una imprenta, talonario, folletería, tarjetas y mucho más. Avenida Rivadavia 344. Teléfonos 427-672. Celular 1541-2987. Imprentas Eureka. Tres Arroyos. Florería La Japonesita Flores naturales, artificiales, ramos para novias, cruces Avenida Güemes 2200 Teléfono 428-689 Tres Arroyos Cien Ingeniería Calefacción, refrigeración, respuestos y herramientas Todo para el técnico instalador Venta de calderas Inmergas mergaz. Radiante. Lucio Belópez 1277 teléfonos 15 52 23 63 15 34 17 42 mail administración arroba 3 ar, arroyos Fin Espacio de Publicidad Gnosis TV Un encuentro con la sabiduría Hola cómo les va amigos de Gnosis TV Un encuentro con la sabiduría Estamos aquí este, siempre eh, continuando con lo que normalmente hacemos es hablar de, de Gnosis, de conocimiento, de sabiduría. Y hoy está aquí con nosotros eh, un hermano, un amigo, es decir, este, que es instructor de Gnosis, directivo, ¿no es cierto?, de la, de la institución. Y lo que vamos a hablar es, obviamente, algunos temas variados. ¿Cómo te va, Marcial? Muy no, bien, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos, para que podamos hablar. Eh, Marcial Olivera es decir, te queríamos hacer una pregunta. Gnosis, eh, conocimiento, sabiduría, ya lo hemos venido hablando a lo largo de todos los programas que hace ya un tiempo estamos <coughs> este, emitiendo a través de este canal, y, pero nos interesaba algo que vos nos comentes es decir, de esa Gnosis, de ese conocimiento, de esa sabiduría, sobre todo relacionada a la juventud. ¿No cierto? Que nosotros creemos que la, part, la, la, la juventud ¿no es cierto nuestros jóvenes Es importante eh, que tengan ese, esa Gnosis Pero, ¿qué nos podés hablar con relación a eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves esto con relación a la juventud? ¿De qué manera puede ayudar la juventud este tipo de conocimiento? Bueno, primero veamos de que el conocimiento Que es el significado de la palabra Gnosis No es un conocimiento que se adquiere de afuera eso viene de adentro. Lo que sí la enseñanza nos da la metodología para que esa, ese conocimiento pueda aflorar en la persona. Indudablemente, eso, ese conocimiento prepara a una persona para cumplir con el motivo de su existencia. Que de pronto uno puede decir: ¿y cuál es el motivo de mi existencia? Como generalmente se ve así a nivel de la humanidad, la existencia de una persona se limita. Eh, prácticamente a su reproducción y a obtener lo que considera necesita para poder vivir. Y si le puede llamar vivir feliz, más todavía. Si logra tener lo que necesita, le llama hasta que es feliz porque lo obtuvo. Pero la noce va mucho más allá de eso, o el conocimiento, que es algo que ha estado siempre en la humanidad, en todas sus épocas, en toda su historia, y que se ha adaptado... A las épocas a la cultura, pero ese esto ha estado siempre en la humanidad entonces esa ese conocimiento que se enfoca hacia el autoconocimiento lo que se denomina autonosis es algo que se debe de desarrollar para que esa persona logre en primera instancia conocerse y de pronto hasta eso llame la atención conocerse pues yo me conozco. ¿Soy mi nombre? ¿Dónde vivo? ¿De dónde vengo? ¿Cómo nací? ¿Quiénes son mis padres? Sí, eso es, vamos a decir, un tipo de conocimiento, informativo de informativo, pero ¿quiénes somos realmente? Y allí podemos plantear esas preguntas que se ven muy común, no solamente aquí en esta enseñanza, de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esas respuestas que no están en ningún libro, no están en, en ningún escrito, es algo a lo que llega una persona que vive, practica la noce porque ese conocimiento que estamos citando es algo que se tiene que vivir, y no lo puede vivir una persona si no se prepara para vivirlo, que aparentemente es como cualquier otro eh, conocimiento, pero el problema que tenemos también es que las palabras tienen un significado distinto, y no porque lo plantee la noce en sí, sino que eh, toda persona puede determinar que tiene conocimiento porque tiene mucha información y la tiene bien memorizada y a ese le puede que le llame conocimiento. Al conocimiento que nos invita a la enseñanza gnóstica es a ese que sale de la persona como producto de una preparación que es eminentemente práctica y que lo lleva a tener otro nivel que llamamos conscientivo, para realmente saber y conocer y dar respuesta a esas inquietudes. Uh -huh. eh, algo algo que verdaderamente nos, nos, este, nos preocupa mucho y es el estado en que eh, está nuestra juventud. Es decir, este, vos nos hablaste de esta introducción del conocimiento gnóstico a ese conocerse a sí mismo. Eh, si bien es cierto que uno como vos vende, uno se conoce, quizás o piensa que se conoce, es decir, cuando dice, bueno, yo soy de tal o cual manera. Es decir, la juventud en estos tiempos, es decir, lamentablemente, está condicionada por un montón de situaciones que están está en la situación... O sea, lo vemos en la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué puede hacer específicamente? Es decir, porque hay algo y ya lo hemos hablado en otros programas, por eso te lo comento porque por ahí vos lo podés este, eh, redondear desde este punto de vista. En eh, nosotros, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en los programas, decíamos, se desenvuelven distintos tipos de energías. ¿sí? Y siempre hemos visto que un joven manejado decir, verdaderamente por sus energías sexuales, ¿sí? Es decir, este, tal es así que lo hemos hablado en otros programas, es decir, este, la, la forma en que tiene la, la, la sociedad, es decir, este para, para poder mostrarnos cosas y poder ayudarnos a hacernos que compremos cosas en forma intempestiva, ¿no es cierto?, es a través del sexo, ¿sí? es decir, y creo que es uno de los problemas graves que se está suscitando hoy, es decir, este, el hecho de... ¿Cómo poder encauzar a la juventud en manejar ese tipo de naturaleza? Bien, es algo que, eh, eso está a la vista de todo el mundo, ¿qué es lo que está a la vista? La gran degeneración en la que la humanidad poco a poco ha ido entrando, y que cada vez se va aumentando. Esa degeneración que eh, lleva a la humanidad incluso a enfrentarse unos con otros, porque pronto alguien puede decir desde el punto de vista de guerra que hay guerras en Siria y en algunas partes del mundo, pero no, las guerras no las tenemos solamente a ese nivel, tenemos guerra en nuestros barrios, tenemos guerra hasta en la familia, uh -huh. es decir, eh, donde no hay tolerancia, donde la barbarie prácticamente se ha desatado en la humanidad y que nos está mostrando el estado caótico que la humanidad en toda su totalidad se encuentra. Ahora, a través del autoconocimiento, es decir, de, de la Gnosis, se puede llegar a lo que se llama en, se conoce como paz, paz en el corazón. Y realmente eso tiene que partir de una preparación, no es cuestión de, de temas, no es cuestión de solamente una introducción, es cuestión de práctica. Y en esa degeneración en la que entra la humanidad, lo más vulnerable es nuestra juventud donde ellos no tienen una sidera, no tienen un, una referencia prácticamente para poder eh, enfrentar ese bombardeo que hay de propaganda, de, de incluso hasta aspectos políticos, religioso en algunos casos, religioso en el término como se entiende religión comúnmente, grupo de personas que a veces hasta aberraciones cometen y le llaman religión, pero la juventud al no tener una, una sabia orientación en su desarrollo pues es fácilmente que caiga en esas eh, redes que la humanidad a través de sus sistemas le tiende ¿Cómo haríamos nosotros para que la juventud tenga una sabia orientación? Pues necesitamos trabajar con ellos a través de una orientación basada en una preparación para que ella, por lo menos esa juventud, tenga la oportunidad de elegir porque, ¿qué es lo que le presenta el mundo hoy para poder desarrollarse? A no ser que hable de carrera eh, universitaria, de una preparación intelectual, uh -huh. pero todo esto está contaminado, contaminado completamente. Y si esa juventud, que, que son eh, los que habitan en, en todos lados, no tiene una orientación sabia, digamos, con, pre, dada con precisión y con una preparación concreta para que tenga resultados también concretos, mira no se puede lograr, y se pierde, ¿por qué? Porque aparece la droga, porque aparece tantas degeneraciones que hay en, en la humanidad que los convencen, sí. porque eh, indudablemente hay algo que mantiene a la humanidad en un estado de ceguera, aunque uno puede decir, no, yo veo, yo tengo sí. una buena vista. Pero me refiero a una ceguera espiritual, nos hemos apartado de la, de la espiritualidad, nos hemos apartado de Dios, nos hemos apartado del sentido que tiene nuestra vida. Y mientras nosotros no logremos reencauzarnos dentro de lo que se llama religión, que no es el significado que el común de la gente tiene, religión, porque religión es aquello que hace que la persona, logre darle un sentido práctico a su vida, a su existencia, a su paso por la tierra y, y descubrir cosas que, a pesar de que están al alcance de todos, no todo el mundo las puede ver. Que, eh, a veces le llaman misterio, a veces le llaman paranormal, a veces le llaman extrasensorial. ¿Pero por qué? Porque la, la mayoría de las personas no tiene acceso a eso, porque no se prepara. Entonces, ¿cómo podríamos reeducar? porque toca ya hacer una reeducación, uh -huh. porque ya viene más de, de, de, de, uh -huh. de, de las bases. Uh -huh. Esa reeducación tiene que estar basada en un autoconocimiento que lo lleva a la persona a ser consciente de sus actos, de sus hechos, y que le haga tener una conducta recta, y que en la, en la práctica o en el diario vivir se va a demostrar en ser un buen ciudadano, un buen hijo, un, un, un buen padre, un buen amigo que eso eh, solamente se podría lograr cuando esa persona vaya eliminando aspectos que son los mismos que citamos hace un rato, uh -huh. la guerra, hay guerra en la familia, ¿por qué? porque dentro de nosotros hay guerra, hay guerra en el mundo, ¿por qué? porque dentro de nosotros hay guerra y no hay solución por, con que haya reuniones, que haya acuerdos y firmas, no, la solución está en que nosotros podamos eliminar en nuestra naturaleza interior esos elementos que provocan guerra, esos elementos que tienen que ver con la envidia, con el orgullo, con eliminar los miedos que en nuestro interior cargamos, y esa sería la forma para que la humanidad en su totalidad pudiera lograr unos niveles de convivencia que le permita vivir en armonía con Dios, con la naturaleza y con nosotros mismos. Eh, Marcial, realmente es, nos gustaría, decir, obviamente seguir charlando con vos porque esto es, es, este, es muy lindo, es muy, muy este, agradable, ¿no es cierto? Llegar a profundizar con tantas cosas que tenemos dentro de la Gnosis pero bueno, eh, no va a haber faltar otra oportunidad es así bien. que vamos a despedirnos en este momento, en esta parte del programa y hasta cualquier momento Marcial, muchas gracias, gracias por gracias. todo Gracias a ustedes por la invitación y hasta cualquier momento Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. La mejor inversión. Venta de lotes a altos de cabaña. Avenida Ponce del 700 al 850. Todo en cuotas. Agua corriente, red eléctrica, escrituración, forestación, alumbrado y cloacas. 2983 -64 -23 65 En dosis, ciencia, arte, filosofía y religión. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Dosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. Pintura de obras, Gastón Pafundi. Teléfono 1564-8859. Endubidos, atinados, hidrolavados, aplicación de revestimiento plásticos. Todo lo que usted necesita para su hogar, su comercio, su industria. Estudie dosis. Ciencia, arte, filosofía y religión. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. Fin, espacio de publicidad. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Estimados televidentes, nuevamente aquí con ustedes para presentarles en la siguiente parte de este programa. Hola amigos de 5 minutos de Gnosis, eh, mi nombre es César Zarabia. Hoy vamos a, a tocar un tema de lo que son la ley del destino, que es una ley que a todos nos rige, que está relacionado con lo que es la ley del karma y el dharma. Pero resulta que nosotros tenemos un 70% de destino y un 30% de libre albedrío. Con ese 30% nosotros podemos cambiar nuestra existencia, cambiar nuestra vida y forjarnos realmente como, como la persona que queremos llegar a ser. Entonces es, es muy importante conocer las leyes que nos rigen para nosotros poder este, no ser víctima de las circunstancias, sino poder, digamos, cambiar ese ese destino, o cambiar eh, el rumbo de nuestra vida a lo que realmente nosotros queremos. Por eso los invitamos a estudiar lo que es el conocimiento gnóstico, la filosofía gnóstica para que nosotros podamos tener las claves, las herramientas, la didáctica de, de hacer un cambio radical. Primero y principal, saber y conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra existencia y así cada uno de nosotros va encontrando el sentido a la vida y le va encontrando el sentido a las cosas. Muchas gracias y eh, nos estaremos viendo pronto. Un abrazo a todos de 5 minutos de Gnosis y hasta la próxima.